Amigos, hey, niños, niñas, adolescentes, familia, yo soy Leandro Bogado y esto es Contenidos en Casa TV, el programa del Consejo General de Educación. Antes de comenzar este, que es nuestro segundo programa del ciclo, quería recordarles que nos pueden mandar videitos, dibujitos, todo lo que es consultas a nuestras vías de comunicación que figuran en pantalla. ¿Sí? Y además recordarles que nos vamos a estar viendo los lunes y los miércoles a las 18 horas, o sea 6 de la tarde, en tu canal de cable local. El día de hoy vamos a comenzar con un tema dedicándoselo exclusivamente en el programa. El tema es los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Son los derechos que tenemos todos y todas por el solo hecho de ser personas. ¿Eh? ¿Alguien puede tener más derechos que yo? No, imposible, porque todos tenemos exactamente los mismos derechos. ¿eh? Y es más, para hablar un poquito acerca del tema les traje este video que vamos a compartir a continuación. A ver... ¿Qué son los derechos humanos?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 Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Muy buena esa explicación. ¿Se entendió? Igualmente recuerden que este tema, como tantos otros, también lo pueden seguir charlando en su casa, en familia. Pero ahora yo quería saber, ¿los niños, las niñas, los adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos? Sí, por supuesto que sí. Y más, porque se agregan otros derechos que tienen que ver con su edad. ¿Sí? Para explicarles esto y para hablar acerca de los derechos del niño, justamente tengo un material que nos mandaron algunos amigos que siempre nos acompañan y que les parece tan importante esto de los derechos del niño para todos nosotros. La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño es un acuerdo entre países que se han comprometido a proteger nuestros derechos. Algunos de estos derechos son, los niños y niñas tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a una identidad, a tener un nombre, una nacionalidad, familia y amigos. Los niños y niñas tenemos derecho a estar con nuestros padres. Tenemos derecho a dar nuestra opinión y a expresar libremente lo que aprendemos, pensamos y sentimos. Los niños y niñas con discapacidad debemos tener la mejor vida posible. Los niños tenemos derecho a la salud, al agua limpia, a una alimentación sana y un entorno saludable. Tenemos derecho a una educación gratuita y al alcance de todos. Y también tenemos derecho a descansar, a relajarnos y a jugar.